Hola, soy Freddy Falcón de Gran Canaria y tengo una pregunta para vosotros. ¿Para qué se utiliza Prevan Plus en el cultivo del tomate? Prevan Plus es nuestra solución registrada en tomate en invernadero y tomate en industria para el control de mosca blanca. Desde Acenza se está desarrollando Prevan Plus. ...en este cultivo, tanto en invernadero como al aire libre... ...y hemos tenido óptimos resultados en diferentes ensayos de campo... ...que demuestran una buena eficacia en el control de oídio y basates... ...donde además, se aplicaron varias mezclas con pruebas en plus... ...en condiciones de campo, sin problemas de falta de selección. Tú decides Ascensa, porque eres imparable...